Y esto fue este domingo que vamos, vámonos con lo de la AFP. Yo he dicho en el programa que lo de la AFP es un tema un poquito delicado, porque uno no sabe la verdad lo que han hecho con ese fondo de dinero, con ese fondo de dinero. Que dependiendo de lo que eso se evalúe y todo eso, se va a determinar. Pero viendo la, viendo la circunstancia de que vienen 45 días más, creo que es muy necesario que se pongan de acuerdo las AFP con los empleadores, con los empleados, perdón, y que esos fondos, al menos una gran parte, ayude a reactivar la economía. Ahora, démela ahí esa foto ahí, Frisa. Lo que no estoy de acuerdo es de este disparate. Esto es un... Disparate. Primero, déle para atrás, por favor, la otra foto. La otra, la otra, la otra. Miren cómo están. Agárrense de la mano. Eh, la canción, así. Miren, ¿Eh? oh, miren, miren, miren. Mire. Señores, ay Dios, ay Dios. Ay Dios. Ay, Dios. Ay, paciencia, espérate. Paciencia. La marcha que no debió ser y que es una, una tontería. Un disparate fue esa. Independientemente estemos de acuerdo con, lo, con la lucha o no. Que la lucha debe ser. No sé por qué cogí el color amarillo, porque el color amarillo creía que era de, de la educación. Por redes sociales, por, por cacerolazo. Miren, señores, como un grupo de personas que están ahí. Por favor, la foto donde se agarra la mano. Con ese amor, porque. Tenían tanto tiempo que no se daban un amor y un cariño. Miren, tenían un amor y un cariño y decían, yo quiero yo quiero dar la mano a, a Botello. Porque Botello me va a sacar de esto. Pero mañana Botello no te va a sacar del virus que se te puede pegar a ti por andar así en la calle de forma irresponsable. Esa marcha no debió ser. Independientemente de lo de los cuartos, del dinero, eso a mí, no. yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de la marcha. Miren cómo están esas esa personas agarradas de la mano. El gordito de la camisa es el único que tiene guante. El único, eso sí, esos botones a eh, disparar que van eh, bueno, en el medio. Eh. Pero, señores, ¿cómo es posible que estamos en un medio de una pandemia? Que estamos tratando de que la población se mantenga en su casa. De que estamos buscándole medidas. Y se reúne un grupo de personas a aglomerarse, a buscar que, la, que el virus lo, le, lo toque directamente. Y usted, sencillamente por el protagonismo, porque eso es lo que está haciendo Botello, lo no sabemos. Protagonismo para congraciarse con las personas que en verdad necesitan ese dinero. Manda a convocar un grupo de personas... ¿Para que puede ser enferme, señores? Después ahorita una de esas personas se enferma, pierde su vida y fue de, de barde o, o, o fue a infectar a otra persona o a un familiar de ellos. Porque yo no entiendo. Botello, Botello porque usted es un hombre inteligente. Botello, ¿y cómo que usted es? ¿Y de dónde es que usted piensa? ¿Eh? ¿Eh? ¿Y, el, y el tipo de, de, de, de, que está con el megáfono, con la, con la ropa de... de, de de la, de la bandera dominicana Sin mascarilla, jefe O la tiene abajo, porque la tienen abajo siempre la mascarilla Eh, miren se ve Sin mascarilla Boceando los manos y botando saliva Normal sí, Bañando a todo el mundo ahí, ese es que bailando, traen. eh Eh Bañando a todo el mundo Entonces Señores, botellos, por favor por favor, hay otra foto, vamos a decir si hay más fotos. Miren. Vamos a escuchar lo que dice Botello, el, bo el Botello. Eh. Pon, ponle Pittorio y por algo, si es posible, y escuchar a Botello, que tiene un, un, un casco ahí de, de Pago Ranger, eh, adelante. Eh, sí, sí, sí, miralo ahí. ahí. Eh. Dale ahí, Pago Ranger, Trini, amarillo. Dale ahí, al Pago Ranger amarillo. ¿Te acuerdas el de Trini? Ya falleció en accidente, ¿tú sabías? Sí, ya falleció. Dale ahí al Pago Ranger amarillo ahí y es lógica, eh, que a antes, antes, antes, ¿Este por lógica alto alto alto alto alto alto alto alto alto alto alto alto alto alto alto alto alto que este alto alto que alto alto alto alto alto alto alto alto alto alto alto Ok. Yo no entendí nada, pero tengo entendido, según traduciendo su idioma, él dijo, él dijo como que, ¿qué es posible? que es posible que haga más personas si el Senado no aprueba la ley? De los fondos de la AFP Esa marcha fue un disparate Eso fue una falta de respeto Y más en el tiempo de pandemia Y nada, a las personas Vamos a una pausa y retornamos con más Los osos Brosos.